Después de hacer algunas exploraciones paranormales, toca el turno de ir en busca de un misterio del pasado y conocer la pirámide más famosa de México. Acompáñenme. Estás entrando a... Lárquemú. Lárquemú. El universo oculto de Oxlack Investigador. Desde la espera en el aeropuerto hasta iniciar el vuelo, todo era incertidumbre y mientras me acercaba más a mi destino, a mi mente llegaban pensamientos sobre el misterioso pasado del pueblo maya, uno de los más importantes del mundo por sus diversas aportaciones y conocimientos de los astros. Llegando a Mérida tuvimos que viajar hasta Chichen Itza y buscar dónde hospedarnos. Vamos rumbo al hotel, acabamos de llegar aquí a Chichen Itza, vamos a ver en qué lugar nos vamos a quedar para después venir aquí a las pirámides. Afortunadamente encontramos el mejor lugar, el Hotel Villas Arqueológicas Chichen Itza, ya que desde este hotel tendríamos un camino directo a la Gran Pirámide. Bien, ya llegamos al hotel Villas Arqueológicas Chichen Itzá y nos dieron la habitación 108, así que vamos a conocerla. Pues bueno, está muy rústico, mira, tiene cosas súper bonitas. Ahora vamos a ir a Chichen Itzai, vamos a conocer pues la gran pirámide, ¿no? La vamos a ver por primera vez, yo nunca había venido a este lugar y estoy maravillado porque, bueno, todo este acabado rústico, como les dije, pues ya tiene más de 40 años el hotel, pues está súper bonito, aquí tiene una lamparita y acá tenemos otro de esos eh, bocetos que les decía de cómo los exploradores encontraban las, las pirámides, están aquí a 100 metros la zona arqueológica, literalmente vamos a dormir bajo el resguardo de la pirámide, que estamos en Chichen Itza, así que estoy súper contento y nos reciben así en este hotel, eh, vías arqueológicas de Chichen Itza y vamos a ver el baño porque saben, es algo que a mí siempre me preocupa mucho de los lugares y es el baño, yo no sé qué trauma tengo, pero siempre necesito que el baño esté súper pues, bien y veamos que está muy bonito, está muy bonito, ni siquiera me había visto cómo recién voy, voy llegando, vean todavía está, tengo un suéter largo, está el calor a todo lo que da, pero vean, tiene una regadera, pues muy eh, cómoda y también el baño. Así que, pues yo creo que como voy llegando, pues ahorita los veo. Mientras me baño ya listo, les dejo unas imágenes de este bello hotel. A partir de aquí nos quedan 100 metros aproximadamente, donde encontraremos ya la, la zona arqueológica de Chichen Itza. Pues yo me traje esta mantita porque sé que el calor en verdad está eh, extremo, así que yo creo que voy a aguantar bien con esto. y Vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos, pero aquí empezamos la travesía para conocer el castillo ahí en Chichen Itza. ¿15 días? Sí, porque está muy duro la madera. De hecho ya... ¿Qué madera es ¿eh? Es cedro. ¿Cedro? Sí, ¿Y ¿y es cedro. El... cuando terminas, ¿en cuánto, en cuánto lo vendes? En 2,500. Sí, claro, sí. claro, el trabajo sí. lleva. Es como este, es en una sola pieza. Son hechos a mano, son muy diferentes. Sí. No sale el mismo trabajo. Y eso es lo que me gusta, bueno, que, sí. que lo realicen ustedes. Sí, porque es que lo que pasa acá, a veces mucha, mucha gente o... Guía a la gente así, no dejan que compren las ¿sí? cabezas. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, los guías que vienen, los, los pasan en a... otra tienda. Pues a unas tiendas donde sí. compran. Los... Y entonces acá a veces no vendemos. Solo sí. si alcanzamos a la, a la gente que no viene con guía. Sí, exacto. Así vendemos algo, pero si no, no. Sí. Y, por ejemplo, este es el dios de la medicina. Ok. Yung Ash Maya y te trae el guerrero águila de la armonía del lugar y que trae la dualidad, por ejemplo, el regreso de los mayas. Pero primero se tiene que secar muy bien la madera, okay. mira. Cuando se seca muy bien queda muy bonito y lo pintas con Sí. Es decir es, que cada cosa tenía un tenía, propósito. Sí, tenía su propósito. Los, las esquinas marcaban los intermedios, las puertas cuatro puntos cardinales, las ventanitas cuatro estaciones del año. Allí, acá en la ventanita, aquí observaba el sol, la luna y la planeta Venus, los equinoccios. El calor es insoportable para alguien que está acostumbrado al frío como yo. Por fin estaba pisando el núcleo de esta ciudad abandonada. Por fin tendría ante mis ojos a la gran pirámide del castillo. ¿Qué sensación más increíble estar ante una de las nuevas maravillas del mundo moderno? Muchos hemos visto esta pirámide en televisión, videos o fotografías, pero no dimensionamos lo majestuoso de su presencia. Uno de los misterios que guarda esta pirámide es el llamado descenso de cuculcán donde cada equinoccio de primavera, la sombra que surge en las escalinatas parece representar a una gran serpiente bajando por la pirámide. Muchas personas no saben que bajo estos escalones existe otra pirámide, ya que como muchas de estas en Mesoamérica, fueron construidas unas sobre otras, como si se tratara de capas de una cebolla. Incluso bajo esta gran pirámide del castillo, muy probablemente se encuentre un cenote sagrado. Estamos ante un chacmol. Bueno, estos comúnmente se encontraban en la parte alta de los basamentos. Pero aquí como vemos, pues este basamento pues está derrumbado y el chacmol ya está a los pies. Es una de las figuras más emblemáticas de la zona. Que guarda un gran misterio. Estaba checando aquí el chacmol. Y lo que encontré aquí arriba... Se me hace muy muy extraño. Es la figura aparentemente de una criatura. Es como un animal. Pero si podemos ver las características. Es muy extraño. Es como si fuera un ajolote. Como lo que se le conoce en México como un ajolote. Es muy extraño. Voy a tratar de investigar qué es esa criatura. Que está en el relieve. En este basamento. Acabo de descubrir algo. Estaba pensando. ¿Qué pudiera ser ese animal? Y abajo me encuentro con una criatura que bien pudiera ser la representada en ese petrograbado. Una iguana. ¿Ustedes qué opinan? Wow, Maravilloso este lugar. Acá abajo podemos encontrar igualmente una lengua bífida de una serpiente que está abriendo la boca. Dentro de esta se encuentra un maya. Y también podemos ver que a los laterales... Se encuentran garras y plumas, es como si se tratara de cuculcán. Otra de las maravillas que la gente no sabe cuando admira a la gran pirámide del castillo es que en su interior se encuentra un trono con figura de un jaguar. Pintado de color rojo y adornado con jade, una maravilla digna de un rey maya. Este trono nadie puede verlo. es que la historia cuenta que en 1885 el arqueólogo norteamericano Edward Herbert Thompson llegó a Mérida con la idea de explorar varias ciudades mayas que en ese entonces se mantenían ocultas. Él buscaba relacionar las ruinas con la idea de que fueron los habitantes de la Atlántida quienes habían edificado estas grandes ciudades y en 1983 compró un terreno aledaño a Chichen Itza, desde donde comenzó a operar uno de los más grandes robos de nuestro país. Extrajo de la zona de Chichen Itza miles de piezas arqueológicas, de materiales muy valiosos como el jade, oro y el onyx, además de restos óseos. Todo esto lo vendió en su país. El gobierno mexicano de aquel entonces estaba enterado de lo que el estadounidense estaba haciendo, pero, adivinen, no hizo nada al respecto. Pero fue otro arqueólogo, Teoberto Meller, un austriaco que denunciaba el robo descarado e infame que el norteamericano estaba haciendo, quien evitó que se concretara el robo más grande de nuestra historia hasta ese momento, ya que Herbert Thompson estaba a punto de transportar el maravilloso trono del jaguar desde el puerto de progreso en Yucatán. Pero la presión de Meller hizo que se desplegara un operativo y que las autoridades rescataran el trono, el cual Regresaron al interior de la gran pirámide del castillo. Recuerden muy bien esto que les platico, porque ya nadie se acuerda de esta historia, que terminó en el olvido. Bien, así terminamos pues esta aventura aquí en Chichen Itza. Pues nos cayó la lluvia y todo, pero pues ya muy contentos de haber conocido pues esta que es una de las maravillas del mundo y un, pues es una joya de, de nuestro México, así que me siento muy contento de haber venido a esta zona arqueológica que no, que no conocía, y compartirla con todos ustedes aquí, cerramos el video, hasta la próxima. Te invito a que me sigas en Instagram y me acompañes en mis viajes en busca de los misterios y leyendas, en mis historias documento la actividad paranormal que me sucede y las curiosidades y enigmas que encuentro en mis exploraciones.